Hola, hola. ¡Casi! Muy bien, Sir William. Abierta las curvas. ¡Hola, oh, zapate ahí! Oh. Una mejora sustancial con tu última pasaje. Oh, le pegué al árbol. De la última alternativa de, de esta misma. Están motivados los chicos. A veces los Aparece. No. Son despacitos, son cortitos, son rítmicos. Sí, en la primera van calibrándose para los trucos. Backflip. Bah. <risa> ¿Cómo la sintieron, cabrón? Dale, Diego. Ignacio, buena. Uh. Siente la presión, Felipe. ¿Qué es <risa> uh <-huh. risa> Bien. Bacán. Está ahí estáis ahí, está ahí, está ahí haciendo algo que es una maña que después te va a tirar la cola para el lado. Según yo lo que estáis haciendo es. es... Cortito para devolverla, capo. Ah. O no. Vamos a saltar. A <ríe> el movimiento del manuro está muy desde abajo. Willy Wonka cagando las grabaciones. <risa> Esto es más fácil de usar para ti, ¿no? <risa> Eso es lo que siento que estáis haciendo. Desde la base del salto, estáis doblándola. La cola se te está quedando afuera. Pero eso lo hice como para experimentar recién. Nunca lo había hecho. Ya. Bueno. ¿Cómo tengo que hacerlo correctamente si quiero mover la cola? Te lo muestro. Ya. <risa> ya. Ay, me salió terrible la torrante, pero... Pero esa <risa> es Pero lo tiraste como, como en la mitad del aire. Lo primero es derecho, para arriba. Ya. Todo el rechazo, ya está ahí en el aire. Sí. Y en el aire cuando tiré el manuro para la izquierda. Ya. Vas a sentir que se te tranca acá abajo las patas. Sí entonces ahí es cuando la cruzada la empujas un poco los con, lo, con los pedales ¿y para devolverla? Y como saliste derecho con la bicicleta sí, muy y muy la moviste para el lado tu hombro no se va a haber movido ¿Ya? Bueno, y si tu hombro apuntan hacia donde vas la bicicleta solo se va a poner abajo tuyo. ahí hay hecho un manual ¿verdad? Sí. Ya. O sea, intento, no me sale todavía pero, pero cacho eh. la técnica. el manual tú tienes que hacer todo un movimiento de que bajáis. abajo high, y atrás y después te echas para atrás rama, sí. si no, si no podéis levantar la bici con eso en más abajo más atrás y el pecho al, al asiento Cargar el peso ¿Cachai? Ahí, Acá ya te estáis colgando la bicicleta y es casi imposible que no se levante ¿cachai? La rueda traga presión y después de eso ya está ahí en el aire ¿cachai? Esa es la manera de sacar altura y es, un, es lo mismo que el bunny hop cuando te echáis para atrás y para adelante Es un timing Y le tenéis que agarrar el ritmo, sí, agarrar el ritmo hasta es que realmente repente ¡pum! La sacáis alta oh, oh, sí. A darle, hay que practicar oh. <risa> Te parece documental <risa> Siéntate, y ahora con cuidado bájate. Está como 25, podríais tenerlo un poquito más blanda, Fondi ahí? No creo. Pero... Yo creo que no, se ve bastante limpiecito, o sea sucio. No, entonces no. La podríais desinflar un pelito quizás. No sé si te vaya a ayudar a saltar porque lo que siento que te está pasando es que está llegando muy rápido y seguís mirando la punta de la caída y cuando miráis la punta que está muy encima, te ir tú de punta. Estás ahí volando casi a caer pasado, debería haber estado mirando abajo. Si le entráis un poquito más despacio y miráis la punta de la caída, vaya a caer más, más suavecito y más con las ruedas más parejas. La versión del stop de mirador está ¿Te gustaron? Qué bacán, hermano. Por el hecho de que se vendió y que ya no, no lo vamos a poder seguir andando. Pero sí o sí, lo que haga más adelante va a ser mejor que esto todavía. ¿Qué? Si uno aprende todos los días. ¿Quién no ha hecho tobogán? <risa> Tómenselo con calma. Tranquilo muchacho. <risa> oh, me equivoqué. De línea. <risa> línea. línea Pro Line. Alternativa. Ok. Uh, dale, Mati, aguántala, aguántala. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, ¿todo bien? Sí, bueno. Que tomé la línea mal. ¡Woo! Uh. Estos cabros son unos profesionales, güey. Bueno, güey. ¿eh? Bien. Bueno. Oh, oh, oh, oh, oh. Bien wow, wow, wow. Tranquilo <ríe> Tranquilo Está acuático igual o no? Está parado no, Mucho más parado <ríe> Mucho más parado de lo que se ve en video Atento acá Dale dale dale, dale. Bien bien bien Ahí me faltó bien. doblar ahí weón. Muy bien Dale con cuidado acá Muy bien Muy bien Vamos vamos Woo ¡Uh! Eso Bien, ¡Bien! Buena Proline la... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de zafar! Mano. Sí. Mano. De hecho, todo igual rojado Dale, Ignacio. Mano. Super bien. Dale Mati ahora. Go, go, go, go, go, go. Wow. ¡Woo! Esto puede quedar fuera del video, ¿cierto? <risa> Esta parte va para el video. <risa> Cuéntame, ¿qué sientes cuando ves esa bajada? Temor Temor Temor Respeto Respeto, Respeto. Ansiedad Si, sí, me caí en una de esas oh Es <risa> ecuático <risa> este bajón ahí <risa> <risa> <risa> ¿A dónde está Esteban, <risa> man? Mierda, <risa> <Ay, los> cabrón <risa> ¡Dale, Esteban! <risa> wow. ¡Reivindicate! ¡Eso! <risa> <bien>. Perfecto <risa> <risa> Esteban la vez pasada sacó la cresta ¡Esteban! ¡Me va <risa> <risa> bueno, bueno! ¡Eso! ¿Está bien? Bueno, Felipe. Aquí mismo. Bueno. Muy bien. A ver, Tengo Ya. Vamos. Oh, esta pista es todo lo que quería que fuera. Se pasó. Oh, ¡Qué bacán, hermano! ¡Qué loco! Otra <risa> ¡Bueno! <risa> ¡Grande, cabrón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Voy! ¡Oh! ¡Bueno! <risa> oh. ¡Dale, Willy! ¡Cállate manual! Sí, esto está en la Señor capitán, llegaste hace nada Dos minutos. Dos minutos. La raja que hayan venido, cabrón, ¿Qué más? vamos a ir la meseta? ¿La meseta de acá? Sí. Ya, hagámoslo. Muy bien, esto sí. Ahí salir bien y acá meter presión. ¡Buena, William! Wallace flotando! <risa> no, no uh, ¡Buen aire, weón! ¡Bueno! Sí, están saltando bien los cabros, weón. ¡Bombea! ¡Bum! <risa> <Wow. risa> no, lo distraje, parece, weón. Sí. ¡Uy! ¿Qué pasó, papá? ¿Te desconcentré? No. ¿No? ¡Uf! Uh. Bueno. Dale, dale, dale, dale. Oh, ¡Oh! Frena, frena, frena. Frena, frena. Las manos ¡Oh, mortales. la muñeca! ¡Quédate ahí un rato! Ahí y las manos me Apóyate. No la mano. Oh. ¿La tenés oh, en la mano? No, no te la apretí, creo que la tenéis media doblada. ¿Cierto? Sí, hay que ponerte un cabestrillo sí. y ya. Sí, sí, so, sí. Solo.. A ver, la, solo porque tú querías. Sí, dale, sí, tengo que aprender. me sí, voy a entrar bueno. mucho más por arriba peralte. Ahí vení. Qué mierda, el, el rebote fue terrible. Estaba ahí arriba y mira, llegaste hasta acá. Y ahí metí la mano debajo el cuerpo, güey. No, y esto va aquí, ¿cachai? Ahí te lo amarramos. Oh, qué mal, ¿Ahí estáis bien? Man. Sí, estoy súper Puta no, cabrón, lo vale. siento, le agradezco mucho la ayuda, la cagada de onda. <risa> Espero que nadie más le pase ni una weá. Son cosas vale. que pasan. Sí. Oye, no quiero salir en los videos. Superman. Está la carátula, ya está hecha. Superman. <risa> el familiar. Perfecto. Y la mano. Gracias. Nos vale, chiquillos, cuídense. Puta jala no pase nada más. Nos vemos a la vuelta. <risa> Nos vemos en el cerro. Ya no anden más en bici, se acabó. <risa> Buena altura, uh! Bien, estamos. Vamos a darle una vueltita con esto. ¡Oh, wow! Todo el mundo aquí. ¿Voy a andar ahora? Sí. De todos los que vayan, muy seguro, tú ya te estás persinando. Sí. <risa> vale. Vamos, vamos, vamos, vamos. <risa> Manuel, manual, manual. Dale. Qué estilo los cabros van bombeando así Vamos adelante Dale Ignacio Ahí viene el bicho A ver chiquitín Ahí viene la meseta Conectando los bums. No no conectando bombeando A eso ¿Qué? lo podría haber caído un nose manual ¡Wow! buen buen rechazo Más velocidad nomás Sí, no, después de que alguien se cae así de feo, sino que haya afectado, es eh, extraño oh, Suavecito, como que nunca caíste así Sí, o, o bombear con ganas nomás duele mucho la cabeza ¡Pero qué! ¡Ah! ¿Qué el Ignacio? ¡Bien! Bueno, el Ignacio estaba saltando mucho, loco. ¡Bueno! ¡Bueno! Cuídate antes que cualquier otra cosa. se pasó oh. la meseta te salió perfecta para este Pablo, lo único que te falta es bombearle la bajada así boom para que llegues con más vuelo como el lidianito mantenís menos inercia parece ahí bombea bombea y ahí van a estar llegando más cerca caché no. <ríe> la... bueno <ríe> <ríe> con la... sigue tomándotelo con calma <ríe> Pobrexquad. ¿Dónde llega? el plano? Caí ahí en el plano, weón. Entra más estable Andrés. Uh Pom pom pro, man. tengo que cargar esto. Tercer tiempo. Oye, no se vayan a tomar el culan, ¿No se van a morir. Cochuarte. No estoy asustando caras con ah, cara. ¿Cómo está esa parrilla, <risa> ¿Mi ¡Mira ese ¡No! no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Controlate! ¿Y cuál fue la forro? La tabla. Ya <risa> <risa> <risa> vamos a poner unos conos, yo vamos voy a poner rollera. <risa> <risa> <risa> <risa> los azules los pasáis por la izquierda, ponte tú. <risa> William, me da Nada funciona, amor. Si alguien quiere probar la tabla, acérquese un poquito. La UA tiene mucha fuerza y abre las patas lo que más pueda hasta esta esquina. Vaya. <risa> uh. <risa> No, no, no, no, no, no, eso es una pésima idea. Go, go, go, go, go. Contra su camioneta, pa. Es sí, confianza, weón. Cuál, lo va a el freno es eh, brutal. ¿Cuánto tacto en ese dedo índice? Ya, yo te. Hagan la carrera. Sí, vamos a hacer la carrera. ¿Me apañáis? No, ¿Era para el otro lado? Uh. <risa> ¡Venga, Paco! ¡Venga con papá! Parte andando en vehículo eléctrico, <risa> ¡Willy, pásalo, Willy! ¡Pásalo! ¡Dale, Willy, mira ¡Pista! ¡Ja, <risa> vista, vista, vista. Uh -huh. <risa> ¿Todo más, tu peso? Éste. Ahí va ¡Eso! Buena, ¿viste? ¡Si sí ah, pega sí, el tirón! No. <risa> es más difícil de lo que parece <risa> ah, sí, <risa> ¡No, ¡Se para, Ganda! Ciclistas aburridos jugando Wow. Vamos, William, Wallace! Willy. Willy. Oh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! adelante. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> <William Wallace. laughs> Tiene mucha fuerza la base, te mueve abajo las patas. ¿No? A todos ustedes recién se los pasé en el modo más frígido que tiene. <risa> de nada, te necesitaba ver eso. A pedalear, a pedalear. A pedalear, a lo que nos convoca. A lo que nos convoca, dijo el bicho. Vamos. Vamos. Vamos. rica. Vamos. Vamos. está pasando, Vamos. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo está están bien, los cabros? Grabando. la batería. Se Se pero pero una lata, weón. Y la GoPro 7 se queda pegada. Más todavía. Weón, bueno, por días, hasta que gasta toda su batería. Está grabando, está grabando. Sí, sí está grabando. Pero voy bueno, una operación, <risa> viendo a sacar una muela, weón. Weón, la sesión buena de nuevo. No, es la sesión la Zorra Hermoso. Corto. Ha <laughs> <laughs> ha Segundo round. ¿Quieren que choque esta weá? Casi te ha los sigo weón. ¿eh? sí Tuvo acuática. Te voy por otra, weón. ¿Vais por otra? Te sigo. Ya me voy Bien. a reivindicar ¿Con, con fuerza. Estamos raja ya. ¿Qué pasó? No pude sacar el pie weón. Oh, no. te quedaste enganchado con la cala. Sí. <risa> oh, yo casi choco con un árbol, lo escucharon tapa. <risa> casi me come la rama, la vi encima y dije ¡No! <risa>